Hola gente, ¿qué tal? Estamos en... en... en, en la serie con nombre, pero con Ramón Y Ramón, ¿cuál es el objetivo del día? El día de hoy vamos a conseguir arena y pálvara para poder... ...hacer TNT y poder conseguir netherite, yendo al nether Pues sí, tenemos que ir a la tienda Bueno, ¿y lo que haré, bueno, lo primero que vamos a hacer es quedarnos FK ¿Por cuánto tiempo? No lo sé viejo Mucho Y a huevo, por fin llega Ah, huevo, huevo Bueno, sí, a quedarnos FK No, loco Ay, no. Ay. Bueno, Adriel, ya puedes callarte Ya terminamos de estar FK ahí, 3, 2, 3. Y listo, ya terminamos de, de estar FK, ahora vamos a ver cuánto farmeamos A ver, ya te salimos Pinchototo ¡Hola, bestia! A ver, bueno, voy a agarrar mi 1, 2, 3, 3 Yo voy a agarrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mucho bueno Bueno, yo agarré mi arena, no sé si a agarré tu arena Si, sí, te da para más stacks, pues sí ¿Qué? Eh, no sé Tengo un stack y 59 Ah, no, no, Bueno, si lo van a caer, si a El video dura 20 minutos, si hacemos algo para que no dure eso Lo no. pues vamos a mirar directamente, yo si le a eh, ¿tú, ¿tú ¿tienes mucho tú? Sí. Eh, todavía no. Vamos a conseguirme. De... Bueno, vamos. Vámonos. Ñom. Y tú vienes a hacer un puente para para el portal. No una base, no una fortaleza, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una fortaleza. Ah. Sí, sí. Ah. Malditos cerdos mutantes, hijos de su mamá ¿Qué pasó, Bueno, niños? Estoy acá Pero... A ver, necesito saber por dónde... A ver, bajar sin caerme a la lava es que piquita, me pica más rápido, claro A ver, F5 Toma F5 Eh, tal vez Uy, tal vez se pueda y si eh? empujo, le dicho... Nos vemos. Me quita, me quita, me quita, quita, lo quita, quita, empujo, quita, empujo, quita, lo quita, me quita, me quita, me quita, me quita, me quita, me quita, quita, quita, quita, quita, Primero Primero dos sí. bueno Yo voy, me voy por acá vale. no. no, por aquí Nada Ay, yendo a ver oh, si, si vamos a buscar a las 15, bueno, a ver Ahí está, está, está, ahí es en donde entran no ¿Vete, a la mierda. P... <risa> al huevo. Oh lo viste, Oh lo viste. Es para mí, déjame uno por lo menos. ¿cómo? No, güey, ese es mío, güey. Nacho ah, para. Yo lo conseguí con mi. Acá al lado. E ese es tu lado y es mm. mi lado. Encima que no hice tanto, eh, no rompí tanto. Sí, gramo. Y a mí me toca una pija. Wey, si ¿sí es cierto, güey, no mames dame uno porque si no tengo el inventario todo lleno de nerak y me cago y acabo de hoy todavía sobra hierro mande creo que ya me, ya me voy a ir de aquí del nervo Pero no mames yo tengo todavía me, me quedo un stack 17 de tnt no está yo me queda 34 un gato Rayo loco esta es la última vez que me queda. Ana, Espero encontrarme mucha nena. Ok, uno. Todos los que pueda hacer. Hasta, no cómo... no, hasta que yo Hasta que también. Yo también hasta que. Hasta que. Hasta que los dos tengamos ya la madera y te de Así que nosotras tengamos los ningotes. aunque okay, bueno, veo el baño. Yo aquí voy a esperar que se haga esto. yo Ya tengo mi ID. Ya no. Yo sí. Jaja que te estás tú caernos. Oh, oh, qué un toqueo pues muy guap, muy guap, respeto, güey, madre. no sé qué, a ver, espérate, espérate. Cuando te quito con la hacha. Cuando te quito con la hacha. Mmm, medio corazón y se me refiero a... ...respecibir Como te quito con el arco Voy a hacer los lingotes Me dio para nueve Yo todavía sepa boludo Bueno, a ver, vamos a ver Voy a hacerlos, a sí, ver, voy a hacerlo Que me sobró Ah, huevo Ok, ya, me dio para siete lingotes <risa> No, mames a ver bueno eh, momento momento épico ahora son pues, de... ahora no. tengo la piel boludo porque puede... eh, tela, no, es esto, pero sí, no? Yo tengo las herramientas puto ay, me para esto ¿Qué... por qué necesito la sala boludo? ¿Ah, pues para el logro. Toma. Y listo, así nos, nos convertimos en funerals, solo nos falta conseguir las elitras y luego totems y ahí hacemos todas las granjas que existen en este juego, así que espero que les haya gustado el video. y nos vamos a la base.